Bueno, vamos a ver. Es el test del sonido de la cámara. Dios, qué fresquito que hace ya. ¿eh? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper, súper bien. En el título del vídeo de hoy he puesto una duda que me ha llegado por privado un par de veces, así que veo oportuno responderla y así aclararla para todos los suscriptores del canal. Si estáis listos, vamos a ello. Muy bien, estamos de vuelta en casa. Eh, así se trabaja mucho mejor, estando delante de las pantallas. El concepto que os quiero desarrollar en este vídeo, respondiendo a la pregunta de cómo seguir no cómo operar con uh, operadores institucionales, cómo seguir sus pasos, eh, primero os, os quiero decir, os quiero aclarar, transmitir una idea de que muchas veces no es necesario saber lo que has, hace, uh, hacen instituciones, sino saber cómo piensa el rebaño, ¿no? cómo actúa la mayoría. En muchos libros eh, nos han venido la idea de que cuando uh, entramos en una posición tenemos que esconder nuestros stop loss por arriba o por debajo del, mm, del máximo o mínimo anterior o local, ¿verdad? Yo creo que todos conocéis este concepto, si habéis leído uh, por lo menos un par de libros sobre trading, pues seguramente que estáis familiarizados con este concepto. Pues bien, y esto es realmente como, como actúa la mayoría, ¿no? Uh, pues... Para coger conocimiento nos ponemos a leer libros donde nos explican dos, tres conceptos y todos los libros son iguales y luego venga a, a, a hacer dinero, ¿no? Y entonces, claro, eh, el, el hecho de poner el stop loss, que todos pongan el stop loss en el mismo sitio, hace que cuando estos stop losses se activen, ¿no? cuando hay un masivo salto de stop losses, esto provoca un buen movimiento. Bueno, y esto es lo que os eh, quiero explicar en este vídeo. Mirad, tengo aquí un movimiento importante alcista, ¿verdad? Este impulso alcista provocado por salida de noticias de macroestatísticas sobre inventarios de petróleo, que normalmente sale los, los, los miércoles. Y aquí es donde el precio empieza a caer en pico, ¿verdad? Entonces, este movimiento. Lo ven operadores eh, y por avaricia, ¿no? Que no, no me ha dado tiempo a lo mejor de subir en esta subida tal, tal. Y veo que se me está escapando el dinero, ¿no? Empieza a hablar avaricia y venga, a vender, a vender. Aquí hay un montón de vendedores, de operadores que se han puesto corto. Yo os pregunto a vosotros. En el supuesto caso de que yo también estoy, ¿no? Con estas... Con esos operadores que uh, entraron cortos, ¿dónde esconder el stop? ¿Dónde pondríais vosotros, vuestros stop losses, en el caso de abrir un corto donde he indicado con las flechitas en mi pantalla? Bueno, yo creo que es bastante evidente, ¿no? Que estarías de acuerdo conmigo que el stop loss lo pondrías por aquí, ¿vale? Y así piensa la, la mayoría, ¿vale? Esto es lo más habitual y esto, este patrón o esta idea y concepto, lo veo repetir muchas y muchas veces. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? El precio, en vez de eh, seguir el hipótesis, ¿no? De bajar, empieza a escalar, ¿no? Empieza a seguir aquí esa, este impulso anterior, este impulso alcista. Bueno, estoy dibujando con un color que no se ve, vale. Seguimos el impulso alcista y es aquí donde empiezan a caer stop losses de estos vendedores eh, si conocéis un poco el mecanismo de cruce de órdenes eh, sabéis que para salir con pérdidas de una venta hay que aplicar la orden contraria ¿no? operando con futuros es decir si estoy vendido con un contrato para salir de esta operación tengo que vender bueno puede ser un stop loss puede tomar de beneficios eh, es igual tengo que aplicar la orden contraria bueno, pues lo que ocurre es que, claro, si yo estoy vendido aquí, aquí pongo mi stop loss, que es que, con otras palabras, es una orden de compra. ¿vale? Y cuando hay un masivo salto de stop losses, ¿no? cuando coinciden que en un sitio se activan un montón de stop losses, que saltan un montón de compras a mercado al mismo tiempo, lo que ocurre es lo que vemos en el gráfico. ¿no? El, precio, el precio empieza a coger velocidad y este... Esta ejecución de compras a mercado induce movimiento, ¿no? Una extensión más. Y esta extensión la podemos aprovechar para hacer una operación scalping. Aquí hay una distancia importante que da para cerrar... Aquí son 87 puntos, pero claro, de punta a punta, ¿no? Eh, dudo mucho que podemos ¿no? unirnos eh, y, y llevarnos toda esta... A la subida, pero hacer un scalp de unos 2 a 1, ¿no? del 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, da perfectamente. Un stop de 10 y profit de 40, sería 4 a 1. Y me llevo por cada contrato unos 400 pavos, que no es nada mal. Y sobre todo, ese tipo de entradas dan profit rápido. ¿no? Si yo acierto, me consigo el profit rápido. En cuestión de 15, 20, 25 minutos ya tengo. O el día hecho prácticamente. Entonces volvemos a repetir. Para poder entrar con esa idea es necesario tener un mínimo o un máximo local bien definido, ¿ok? Primer punto, máximo mínimo local que en este caso es de máximo. Dos, tener una tendencia bien marcada. No vale entrar en rangos. Este concepto no va a funcionar en rangos, ¿vale? por lo tanto el punto número dos. Es tener una tendencia de fondo, en este caso la tendencia era alcista, ¿ok? Y tres, esperar hasta el momento de ejecución de esa cantidad, de... Um, llegar, esperar hasta el momento de, de ver y ver esa ejecución masiva de stop losses. Y solo después buscar entrada según vuestro sistema. ¿De acuerdo? Entonces, son estos tres puntos que tiene que cumplir la situación para poder entrar y ahora para terminar os quiero enseñar la misma situación pero en vez de order flow tengo aquí este gráfico preparado voy a poneros velas japonesas con el indicador de volumen de toda la vida a pie de pantalla como podéis ver eh, mirando velas japonesas eh, que no tienen ¿no? el volumen, el dato de volumen cluster solo tengo cuatro parámetros Cierre, apertura, eh, high-low de velas y poca cosa más. Entonces, a mí personalmente, bueno, porque yo llevo ya tiempo y estoy muy acostumbrado, ¿no?, de analizar el volumen cluster, esas inyecciones de ask, bid, y tomar decisiones operativas basadas en el volumen cluster, pues yo mmm, dudo mucho que un operador que opera con órdenes eh, eh, que opera con velas tradicionales, velas japonesas, puede llegar a ¿no? ver el mercado con tanta profundidad, puede reconocer este salto masivo de stop losses. Yo lo veo bastante y bastante complicado y por esta razón, para que también vosotros podáis comparar, os pongo eh, este gráfico de las japonesas, comparando bueno, con el de order flow. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Uh, quiero que Uh, si, si así lo deseáis, podéis hacer un ejercicio, buscar este tipo de situaciones uh, y compartir conmigo en los comentarios vuestra opinión, qué os ha parecido, qué fiabilidad tiene el desarrollo del patrón y ponerlo en práctica, como no. Uh, sin más, buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.